José Alfredo Jiménez, el rey de la canción El 19 de enero de 1926 nace José Alfredo Jiménez, cantante y compositor mexicano, considerado uno de los más grandes de la música popular mexicana. Fue un compositor y cantante cuyas obras trascendieron en la historia. Autor de temas rancheros, guapangos y corridos, José Alfredo hizo de su propia vida la principal fuente de inspiración. Sus grabaciones gozaron del mismo éxito que las presentaciones personales en teatro y su destacada incursión en el medio cinematográfico y la televisión. Algunas de sus creaciones más celebradas fueron Un Mundo Raro, El Rey, El Caballo Blanco y Paloma Querida, por mencionar algunas. Su obra ha sido interpretada por una amplia lista de artistas de diversos géneros, como Pedro Infante, Jorge Negrete, Antonio Aguilar, Miguel Aceves Mejía, Armando Manzanero, Lucero, Lola Beltrán y Luis Miguel. Murió a los 47 años en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1973.